Hola, soy Jovia Johnson, ustedes se preguntarán, ¿por qué estas digo y la respuesta es que Dios me dio una decisión para cada cosa, les mostraré cómo. Entonces Dios me dijo. Escucha pedazo de incauto y digo digo pan mío, tienes que decidirte entre tres cosas. Me tuve que decidir entre, a, ir al club secreto de los cielos, b, vigilar que ningún youtuber use hacks, o c, sea, aparecer en un video de Francón Espinola reviviendo. Obviamente, elegimos la obvia. La ¿¡Tú! Bueno yo quería, pero tuve que elegir la Cecio ¿sí? Bueno, para empezar con mi nueva vida Mataré a algunos vallas porque en el otro mundo Me enseñaron a ser un completo terrorista Y me vengaré a mí mismo como hizo Salvatore en la serie de Trollencio 911 Hijo de la chica Como moco es posible que estés vivo después de que tu hermano te dejo morir Casense, Carl nunca haría nada así <tose> Ajejejeja, yo me salvo de morir Jajajaja, ja, ja, ja. nadie se salva del famoso Brian Johnson. Al menos yo podría manejar una banda mejor que vos. Bueno, Aya, todo por eso, empezaré a matar policías. Jajajajaja, ja, ja, ja, ja, ja. lol, qué buena puntería. Jajaja, ja, ja, una bala que le hace a un policía. Lo mata sangre fría. <tose> bueno, no soy la gran cosa, pero tenemos que rellenar el video con algo. <tose> Les dije que nadie se salga al menos de... menos nosotros somos infinitos, mientras tu peatón sí, ¿No? pero tu persona no. Malditos hijos de una fruta, al menos yo tengo protagonismo. Pero tú aparecerás una vez. ¿Y quién dijo eso? Bueno, Brian, no sé qué decirte ya que para mi especial 120 subs, tenía planeado un video pa' los vallas o pa' los vagos. Bueno Brian, hace otra cosa en vez de matar a cada rato vallas. Pero si por el luego que me maneja. Pero si yo no te manejo. Claro porque seguramente, estás editando el video ahora. Te tenemos acorralado jajaja como X. Guarda con los bomberos, que están lanzando agua bendita y nos hacen tropezar. Ja, ja, ja gracias por avisar. Bueno vaya, nos vemos, me voy. Chao. Esperen que tengo una llamada. Hola, ¿quién es? Hola, ¿tú eres Carl Johnson? No, número no equivocado. Solamente una duda, ¿tú no eres Carl Johnson? ¿Qué no creyó? No soy Carl Johnson, solamente una preguntillita. ¿Tú eres Carl Johnson? Es que hay aliens en The Bigger, es el lugar misterioso junto al área 51. Ok, más tarde lo hago. Oh gracias. Dos mil años más tarde. Bueno, este es mi antiguo hogar, Grove Street Families. Tendré que ayudar a los chicos a ir al funeral de mi madre ya que CJ está en Vice City. Super regreso. Ah, altito. mi carro rápido a, a las bicicletas joder brian si estás vivo joder siiii y... y yo por fin con algo de protagonismo joder gordo a ti lo que te importa es el protagonista y la comida joder robotito de 9 centavos hazle protagonismo de una vez por todas. Yes. Yes. eso lo decido yo Joder, me has pasado. ¡Al Jardín! ¡Al Jardín! va a explotar! ¡Al ¡Al me tengo que ir. <risa> Joder, malditas bicicletas BMX que no se acomodan bien. Es el truco de no caerse en los vehículos. Huele tan bien, la. Huele venga, venga, venga, Huele venga, venga, venga, Esperen, quiero llegar aquí adelante. Esperen, quiero llegar aquí ¡Esperen, quiero llegar aquí Oye, es sabe que sabe quién es la meta. ¿Quién es la meta? La que te empujo con la bicicleta. Oye, <risa> es que sabe quién es la meta. Ok, pero nos tenemos que ir a la chingada. La casa no se ha remodelado. Iré a ver el cuarto de My Brother. Ok, tampoco se ha remodelado la cámara, el bote de spray y los cuatro cuadros dos visibles. Y otros detrás de esta pared. Y el otro de esta pared. Bueno, vamos a continuar. Lejar una broma 911. Hola, aquí Prolencio 911, ¿quién me habla? No es el 911, no, era la policía. Hola, habla Estela Dariso aquí con el 911 de la Popo. Dígame cuál es su problema. La de tu y le el lema, jajaja. Ah, hijo de Ahora me llamarán Brian el bicicletoso X, Bicicletoso XFXX. O sí. Por fin tengo protagonismo, jajaja. Igual ya cortábamos. Espera, Brian, espera, chocaremos contra eso no. Uf, menso mal, que.